¿Qué es un foro? Un foro es un espacio para escribir dudas sobre el curso a los profesores, también para escribir a nuestros compañeros. En este curso tenemos cinco foros. Un foro general para preguntas generales sobre el curso, un foro para cada módulo. Foro del módulo 1, foro del módulo 2, foro del módulo 3 y foro del módulo 4. ¿Cómo vamos a los foros? Vamos al foro general del curso en el menú horizontal arriba en foro. Vamos a los foros de los módulos de dos formas. También en el menú horizontal arriba en foro y en el menú vertical curso. En la sección foro, por ejemplo, aquí. ¿Cómo participamos en los foros? Para responder a la actividad en un foro, escribimos nuestra respuesta en añadir una respuesta y hacemos clic en Enviar. Para responder al comentario de un compañero, escribimos nuestro comentario en Añadir comentario y hacemos clic en Enviar. Si nos gusta un comentario de un compañero, hacemos clic en el más de color verde. Si nos gustan los comentarios en general de una actividad, hacemos clic en la estrella y salen arriba los primeros. Son nuestros favoritos. Para recibir en nuestro correo electrónico los mensajes favoritos, hacemos clic en el sobre verde. Si un comentario nos ofende, hacemos clic en bandera roja. En los foros escribimos en español para practicar, en nuestra lengua o en otras que hablamos, inglés, francés, árabe, etc. No tengamos miedo, los errores son normales.